Comenzamos con la primera información y es que Yanalain Rodríguez fue apresado en la Procuraduría, informa su abogado. Fue apresado el ex Procurador de la República, Yanalain Rodríguez, quien se encuentra bajo custodia en la sede de la Procuraduría General de la República. Así lo informó uno de los abogados de Rodríguez, Figueroa William, a su salida de la sede de Procuraduría General de la República esta tarde. Tenía una orden de arresto y la magistrada Jenny Berenice ejecutó la orden del arresto. En el momento en que lo entregamos, manifestó William a varios medios de comunicación que cubren las incidencias del acontecimiento. El abogado agregó que Jan Alain aún se encuentra dentro de la PGR, pero que es posible que en los próximos momentos esté siendo trasladado hacia la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Explotó esta noticia ayer ¿eh? en la noche el allanamiento del, del ex procurador de la República Dominicana, Jean alay Rodríguez. Y la gente está diciendo que es esto. karma. ¿Eh? La gente está diciendo que es karma. Lo que tú das se devuelve. ¿Eh? Y, y yo creo, no, hubo un apresamiento anoche. Sí, fueron como 10 de apresamiento a, a diferentes. A, a, ajá. Entonces, de nuevo, eh, eh, vuelven eh, eh, las redes a viralizarse este tipo de cosas. Hoy amanecimos con muchos memes de Danilo Medina. ese eh. <ríe> <Tranquense>, compañero. <ríe> Operación, Operación Medusa. Medusa eh. Están sali está saliendo a relucir muchas cosas que se trabajaban y que se hacían en el antiguo gobierno. Sí. Entonces, ahora están guayando la yuca y sacando de eso. Entonces, incluso, que de gracias a Dios que estaba viendo yo en una entrevista, que le estamos haciendo no recuerdo a quién, que no lo sacaron, lo fueron a buscar como en calzoncillo, como alguno los gobiernos pasados, que lo pasaron a buscar también, para que vean que las cosas a escondidas, los trabuqueros tarde o temprano salen a la luz. Pero que él no estaba en su casa cuando fueron no. a allanarlo, él no estaba ahí. Por o sea, él, él, se había se salido, él había salido hace 10 diez minutos diez minutos no antes, antes del de, de allanamiento, no sé si fue avisado, me imagino que lo avisaron, eh, y había salido y no se topó allá con el allanamiento, pero... Yo creo que esta mañana no se entregó algo así. Sí, Jean Alay Rodríguez, ahí, a ver por qué... Lo, lo, bueno, más o menos se sabe por qué es que lo están acusando, ese tipo de cosas. Eh. Sí, eh. así es. Saludos, muchachos. Saludos. Eh, Salud. Ya que, como tú dices, eh, anoche no, no, no fue encontrado en, en su residencia, no. pues hoy fue eh, acompañado de sus abogados, de la Procuraduría, y lamentablemente para él eh, fue dejado detenido. Fue apresado eh, por muchas cosas... Eh, que se le acusan de corrupción, corrupción, si de lavado de activos, eh, entre otras cosas. Eh, de igual manera también de chantaje. Sí. Eh, también no se sé, acuerdan que hubo una vez a la que la hoy es procuradora actual, Miriam Germán, él le, le hizo pasar una vergüenza. Sí. y, y la, la quiso subestimar delante del público, delante del presidente de la República, en ese Md. entonces Daniel Medina. Sí. Eh, entonces, como dice Camila, todo lo que tú haces, se te devuelve. Sí, porque fue ella misma que, que ejecutó la, la acción, ¿no? Fue la, la misma procuradora. Exactamente, mm. antes era jueza, sí. ahora ella la procuradora general Ajá. de la República. Entonces ahora le tocó a él ser avergonzado ante ante el ojo público de la República Dominicana, ¿eh? Claro. ahí. La vergüenza que él hizo pasar a ella ahora, ella se es la está haciendo pasar a él. Y ahí lo podemos ver esos cargos por los cuales se lo va a mover, va a ser obvio que lo van y está apresado. Entonces, eh, ahí vemos y seguiremos dando el seguimiento a este caso del, procura del ex procurador Jan Alain Rodríguez. ¿Cómo cuánto cargo tendrá ese hombre? Bueno, se le acusan ¿no? como de seis o siete cargos, se le están acusando a él. Es posible que, como dicen los barriales o los urbanos, que él coja co su vuelta. Coja su vuelta, no, que ya sí. la tiene cogida la vuelta. Si está, <risa> si está encerrado el ex procurador Jean Alay Rodríguez, ¿eh? ya no hay que se nadie. enfrentará a Jenny Berenice, la magistrada. Sí, que e incluso eh, en el allanamiento eh, estuvo su madre, la madre de él, y ella, ella salió a, a la defensa, que su hijo es un, un hombre puro y sincero. Sí, eh, todos etcétera. somos puros. La, es que para joder de la madre, todos somos puros, pero hay madres que tapan. ¿Eh? Hay madres que tapan también. Hay madres que, que, madre que, que saben lo que tapan, se mueven y tapan. Porque imagínate, no, no van a, a tirar para adelante a un hijo. Aunque hay algunas que lo hacen. <risa> Eso es cierto. Hay algunas que saben lo en qué están sus hijos, en qué se mueven y son la primera que llaman. Pero hay otras que también están agachadas y le gusta ese agacheo y no saquen ni saben la verdad. Pero ya le llegó su hora, lamentablemente. Seguirán cayendo, seguirán cayendo estos ex eh, funcionarios del, go funcionario, del gobierno pasado. Eh, ya vimos el caso de Jan Alay. ¿Cuáles son los otros nombres? Pastor Arroz. En general, eh, Adán Cáceres. Adán Cáceres. ¿Te entiendes? Ellos van a ir cayendo. Como la cancioncita que tú cantaste el día. Que van a ir cayendo, cayendo las hojas. Siguen que se cayendo. <risa> <risa> sí, sí. Y eso es lo bueno eh, que ha tenido el presidente Luis Abinader. ...de tener un Ministerio Público Independiente... ...que no tenga que ver con nada de ningún eh, partido político... Sí. ...porque así, bueno, bueno de hecho... Y ...ya también se han acusado y, y, y hay también unos cuantos... ...que están eh, allí bajo medida de cohesión... Uh -huh. eh, ...en prisión del mismo PRM... ...¿usted me entiende? ...cosas que no se veía en, en los antiguos partidos... ...¿por qué? ...porque siempre el procurador o procuradora... ...era parte del de, de, de partido del gobierno, el gobierno sí, sí. en ese en, en, entonces... Eh, es una buena, una buena iniciativa de este presidente. Esperamos que también que los demás que vengan eh, continúen con un Ministerio Público Independiente. Claro. Para que, que la haga la pagan. Es que se necesitaba la transparencia en ese ámbito porque todo era un conjunto, un agarre. Danilo ponía este fulano aquí, René a fulano aquí, aquí, y era como entre ellos. O sea, lo que el pueblo... Tenemos una llamada. Buena. Una llamada. Me encanta, me encanta el flow de ese tipo, loco, desde la gorrita negra. Oye, me ay. recuerda esa canción. <risa> te gusta, te gusta. Está ah, duro, loco, sigue así, sigue así. Sigo así. Ay. Gracias, está bien. Eh? ¿Viste? Ay, ay, que ella, eh, en vez de piropearme, lo que se puso fue a, a tirarme para Yo no dije que, que estaba bonito, Gasol. Sí, pero me piropeó. Me piro, yo me, nada más dije que tú estás venir bien, sport, y que hoy tú estás como que bando. Ella empezó a piropearme con su segunda. Te va a andar después de aquí, oye. Tú oye. Y tú, bravo. Es ¿Oye? oye. No, pero yo le oye. dije <risa> vámonos. Eh. Aquí no voy a apoyador. No. Si me brindan un café hoy. Está allí ese, que el, el, no voy a decir el nombre del, del sitio, pero. Buenas. Hay otra llamada. Camila, ¿cómo estás tú? Bien, Buena. bien, ¿y usted? Bendiciones yo para ustedes. Hoy, Neto, Flor, ¿dónde está? ¿Qué le pasa? Está malito ¿eh? Espero en Dios que el Señor más bendiciones sobre él. Sí. sí. Neto, oye, ay, Camila. Díame. Oye, la última. Cuéntame. Están cayendo los peje gordos del PLD. Así es. Ese era cómplice con el general, mayor general también, hagan Cáceres. Sí. Y oye también la última. Estuve llevándola a mía al aeropuerto an anoche, en el aeropuerto de Francisco Peña Gómez. Y a las 3 de la mañana, en el carrito mío, venía con mi familia, con mi esposa, mis tres niños, se me pichó una goma. ¿Qué pasa? Yo estaba quedado en el segundo peaje, en el mismo medio del segundo peaje. sí Y llamé al 911. Y a las 3 de la mañana, lo primero que me dicen que qué le podía ayudar, yo le dije mire estoy aquí con mi familia, estoy quedado en la autopista nueva por favor mándeme un, una policía vial o alguien para que me ayude si sí, está bien, pasa media hora no vinieron, disculpa que la comunicación es larga y paso media hora no me llaman, a la media hora vuelvo y bien, llamo. Sí. le digo mira por favor estoy con mi familia estoy quedado y están persiguiéndome como dos motoristas dieron y se devolvieron y a la hora y 45 minutos, a las cuatro y cinco minutos, vinieron dos viales. Y después yo le dije, mira, esto lo vas a ver presidente. Y inmediatamente yo dije así, ¿Quién era yo? Seguido vinieron cuatro patrullas, inmediatamente me resolvieron. Si tú no le metes terror hoy a la persona, no actúan porque nada más están durmiendo en esa topita vial y nosotros que pagamos el peaje, pagamos mil y pico pesos para ahí, mil pesos, pesos para venir, en ese peaje que tú lo sabes, sí. que yo siempre voy por ahí, hoy en día me pasó a mí, pero mañana te puedo pasar a ti, a Camila, a Neto, quien sea, hay que decir algo sobre esa topita, que ponga más hincapié con la seguridad de ahí para que atiendan a ciudadano porque a mí me pasó eso y no me quisiera entender, bendiciones Dios para ustedes y mucho, Amén. y su programa wow. es número uno, y 99 para completar 100. cuídense mucho. <risa> gracias, Igual, y gracias por compartir su información y lo ha acontecido. Y realmente es cierto, hay una gran negligencia dentro autopista. de esos peajes, esa autopista. Ah, otra llamada. Ay, ¿Qué, lo que, ¿Qué lo que, mi gente? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Johnny Hollywood de este lado. Johnny Hollywood, ¿qué es lo que tú dices? Mira, mi loco, pero qué maldito flow tú caigas, mi loco. De verdad. Eso está perísimo, mi loco. Me encanta esa combinación de la... de la gorrita con la camisa, mi loco. Vas, palguero, vamos, palguero, ¿verdad? Claro, mi loco. Oye, y esa Negro... baby, esa baby que está ahí, estoy loco para hacerle un corito. Lo que ella diga. Privity, Privity. Tengo pile cuarto para gastar. Privity, si Privity. Privity, nos fuimos con todo, ¿qué es lo que? Dale, ¡Dale! ¡Dale! Señora, no, bulto. Vamos para el guero. No, pero está activo. Eh. Está dispuesto a gastar quieren, lo que sea. Oye, te quieren hacer un corito privy a ti, ¿eh? Bueno, ¿pa' dónde, pa' dónde tú pa dónde tú quieres que te lleven, Camila? Si te hacen un corito privy. Donde tío. sea, menos por eso va a que Yo, <risa> <risa> yo no soy sé ni ve de que, de que si te dije, ay, vámonos para la salida, pa'. Ni me quejo en otro sitio X, que no sea tan famoso, pero no como en Paguajar. la placita, pura cosa bien así. ¿Te entiendes? Pero yo no tengo lugar específico Esos flows son para llevarte a placita y vainas así, que vaina nocturno tú sabes. Hmm. Bueno. Es un voy a tener que andar con un monito es un bobo. Bueno, pero ahí tuvo la denuncia de, de, del caballero de, de, de, con la... Con sí, de Julio César lo que pasó, y es como decía hay una gran eligencia en los peajes y tiene que haber más seguridad dentro de esa autopista las personas, como decía, el que viajan más hacia los aeropuertos que esa calle está solitaria muchas están oscuras porque las calles no están iluminadas y donde más se necesita patrulleo También ocurre en el caso de esas ambulancias y las personas por ejemplo, ha pasado mucho aquí en Macorís que pasa un accidente o pasa Aquí cosa, entonces llama a la ambulancia Y dice, no, que hay que comunicarnos a la capital Para que nos den la autorización De que yo yo que, es. entonces fácilmente Se temora una persona esperando la autorización de la capital Cuando tienen que moverse de aquí inmediatamente Es decir, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Primero va la vida, luego va la información Que sigue después, ¿por qué? Wow. Porque por eso están perdido muchísimas vidas También la gente en el tránsito Que muchas veces ven que viene una ambulancia detrás Y la ambulancia ahí que quiere el paso Y la gente también, por ser testaruda Que no le voy a dar paso, porque yo estaba primero y son cosas que hay que empezar a controlar Claro que sí Hay que empezar a controlar ese tipo de negligencia Porque como tú dices, una gente hasta se muere en el momento Esperando que, que a una gente le dé la, la gana De autorizar, vayan a buscarlo Ya cuando lo vayan a buscar Ya no hay nada que hacer ¿eh? Claro. Y, eh, tienen tienen que esa medida, tienen que tomar en cuenta la, la, la, la, la 911, ese tipo de cosas. De tratar de llegar más rápido a, a, a, a los sitios, ¿no? porque es que ellos te piden muchas preguntas y ese tipo de cosas. y Cuando viene una, una gente con un golpe que hasta se está muriendo claro. y lo dejan y en, hasta morir en ahí. el caso de esa autopista, la y defensa y de... civil, la policía, Ajá. tener más patrulla, ¿Qué? más patrulleros. Todo primero es auxilio, cualquier acontecimiento que pase, vea Julio César. Si hubiera pasado algo en ese ratio que hubieran estado, no hubiera llegado nadie fácilmente. Un atraco pasa alguien X, le sucede claro. algo y a su familia sin querer. Después salen a la luz, claro. Así que ahí está la denuncia y el caso de Jan Alá.